La palabra más importante para los emprendedores, actitud. Con la actitud se consigue el dinero. Hay diversas opiniones en la sala. Ambos respetamos la opinión del otro. Eh, cuando hago esta pregunta hay gente que me dice la actitud con P es más sí. importante. Pero es que da igual lo que me digas, mi respuesta va a ser siempre la misma. Con la actitud con C consigues todo lo demás. Es mi opinión, lógicamente. Puede que no coincida. Vale, hoy en día eh, la web eh, es muy importante para ¿Sí? ser emprendedor tener un, eh, tener en cuenta la web social por eso hemos unido la palabra actitud con la palabra social para darle nombre al evento pues ellos cuando les conté de que iba el evento me dijeron, miraron el programa y me dijeron pero esto no va de actitud social, esto va de actitud esto va de formación, aquí vais a dar formación, y, dije, y yo les dije bueno y eso tiene arreglo, se puede arreglar y me propusieron hacer una ponencia especial donde eh, comparan la actitud con la aptitud. ¿vale? Ellos son eh, Amalio Rey, que es el que va para allá, con las manos en los bolsillos. Yo Según, el, el viejo. El, el, el, el señor, viejo. señor mayor. <ríe> bueno, Amalio Rey se autodefine en Twitter como agitador de enzimas, catador de contenidos... Y mosca cojonera con loables intenciones. Bien, ¿no? Vale. Eh, trabaja en EmoTools, al igual que Ignacio, más conocido como Nacho. Nacho Muñoz se autodefine en Twitter como consultor artesano. Habla un poco de su currículum, director del Máster de Relaciones Humanas en la UMA y en la Universidad de Córdoba. Recursos recursos humanos en la UMA y en la Universidad de Córdoba, innovando en EmoTools y atento a la filosofía, que es otro temita interesante. Sin más dilación, os dejo con su ponencia. Muchas gracias. De hecho, le doy las gracias a Andy y yo creo que deberíamos darle las gracias a todos a Andy por este mm, eh, congreso que nos ha montado. No solo él, sino el staff, yo de verdad yo estoy asombrado por el día de hoy, no sé si él estáis acostumbrado a congresos en los que valga 5 euros la entrada y te encuentres con esto. Por eso yo pido un aplauso para Andy. Pues sí, esa es la historia. Cuando estábamos con Andy tomando un Don va, pues veíamos el programa, Veíamos el programa y nos dábamos cuenta de que, sí, sí, se llama actitud social, pero mmm, había un montón de herramientas, de optimización de canales, de, bueno, de en definitiva, de cómo manejarse por las redes sociales para, como decía alguien por ahí, para lo que le preocupa al emprendedor, que, que era la pasta, ¿no? Es decir, cómo estar en las redes sociales para eh, ganar más dinero. ¿No? De hecho, para nosotros eh, tenemos una. Bueno, pues nos gusta separar lo que es aptitud con C, o sea aptitud con P de actitud con C, ¿no? Para nosotros la aptitud, pues, es una forma de conocer las herramientas para optimizarlas y aprovecharse de ellas. La aptitud con P. Y la actitud con C tiene que ver más con, con una serie de códigos culturales. Eh, que todos compartimos para que bueno, pues la relación sea lo, lo mejor posible entre nosotros ¿no? dentro de esos canales sociales. Y también tiene que ver con una predisposición para interactuar de esa manera. ¿vale? Pero claro, nosotros siempre tenemos un dilema, ¿no? ¿las empresas por qué están en las redes sociales? La pregunta es sencilla de responder. Muchas de las empresas que están en las redes sociales están para hacer más negocio a través de lo social. ¿Vale? Pero el objetivo que deberían tener las empresas, ¿cuál es? ¿Hacer más negocio en lo social o hacer más social el negocio? ¿No? Esto es como una balanza, ¿no? ¿Dónde ponemos más peso? ¿En la parte de hacer más negocio en lo social o hacer más social el negocio? No sé, igual esto es algo que podemos debatir luego al final. Lo que sí nos damos cuenta es que eh, las empresas que se están incorporando a las redes sociales... Eh, por las circunstancias en las que estamos viviendo, tienen muy presente que tienen que hacer más negocio en lo social. Por lo tanto, la balanza está ciertamente descompensada. Nosotros creemos que para hacer más negocio en lo social hay que hacer necesariamente más social el negocio. Y eso es actitud social. Esa es la clave de la actitud social. ¿Cómo hacer más social el negocio? Más allá de analizar las herramientas para curar contenido, más allá de saber cómo eh, posicionarse mejor, Ojo, que es cojonudo toda la charla que estamos viendo, pero nosotros queremos hablar de esa otra parte, de la parte actitudinal. ¿Vale? Porque eh, no es lo mismo, quizás, no sé si vosotros qué pensáis, no sé si es lo mismo estar en lo 2.0 que ser 2.0, no sé ¿tú, tú qué dices. Sí, eh, no sé si, a lo mejor no hay que hacer la cosa tan explícita, pero. Como sé que aquí hay 400 personas que son muy listas, os habéis imaginado que lo que estamos intentando con la charla es tweetific tweetificarla. O sea, lo que estamos vamos a ir lanzando ideas a medida que vayamos contando. Eh, ya veréis cuando presentemos el manifiesto que hemos intentado utilizar el lenguaje de síntesis para, cada, para que algunas ideas que nos parecen que son importantes para, ese ser, para hacer ese cambio de estar en los 2.0, estar y ser 2.0, que es una actitud, un cambio importante, Vamos a intentar transmitir otra vez ideas muy fras, muy pequeñitas que son, que están escritas en forma de tweet, porque creemos que el le, lenguaje de síntesis ayuda mucho a ello, ¿no? Entonces, Nacho, puedes cambiar. Eh, a ver, yo creo que eh, voy a decir una cosa que suena paradoja, ¿no? Pero eh, para realmente innovar, para que realmente seamos innovadores, no. la mejor forma de hacerlo, aunque suene paradójico, es ir a los clásicos. Si queremos innovar, lo mejor que hacemos es ir a los clásicos. Porque los clásicos son una verdadera fuente de innovación eh, y, y de creatividad. Con lo cual, eh, una primera recomendación que yo haría eh, es proponeros un, un libro de cabecera, nuestro libro de cabecera, que su, me supongo que muchos de vosotros ya lo habéis leído, pero de todas maneras me, me, me, nos interesa eh, recalcarlo, que es el manifiesto de Clutrain. Eh, no, levantad la manos, ¿cuántos de vosotros habéis leído el manifiesto de Clutrain? Bueno, un 40%, está muy bien. Vale. Pues yo invito a que a todos vosotros intentéis leer el Manifiesto Clutrain, que está en Internet. Si metéis Manifiesto Clutrain eh, en español, aunque Nacho ha puesto aquí un, eh, un código QR que lo podéis pillar bien, eh, está traducido al castellano. Son 95, 95 tesis, 95 tesis que no tienen desperdicio. No tienen desperdicio. Y yo siempre digo que cuando, inter, cuando, sintamos, cuando sintamos que estamos un poco perdidos, que necesitamos una guía, que necesitamos una referencia ética que necesitamos una brújula para deambular en el mundo de las redes sociales, el, el Manifesto de sería algo sería una especie de Antiguo Testamento de los frikis, ¿vale? Del mismo modo que la Biblia y el Antiguo Testamento, para, para los cristianos, pues tiene un significado, para nosotros nuestro Antiguo Testamento debía ser, eh, debía ser eh, el Manifiesto de y para el que no le guste la terminología religiosa, aunque esto también es mucho de historia, eh, también solemos decir es el libro blanco, es el libro blanco de, eh, del social media. El, el otro tema que, el otro tema que me, gustaría, me gustaría comentar es que tiene que ver con la actitud social. La actitud social es mucho más importante... De lo, perdón, la, la, el tema de la actitud es mucho más importante de lo que parece. La actitud con C me refiero, no solo a la actitud con P. Eh, porque si vemos la gente de hoy, y a Nacho lo comentó antes, observamos que la mayoría de las ponencias eran ponencias que nos ayudaban a saber, saber cómo. ¿vale? Sin embargo, nosotros creíamos que es muy importante que el saber cómo se canaliza bien si detrás del saber cómo, si debajo del saber cómo hay un querer. Hay que querer primero hacer algo y después te dotas de saber para hacerlo bien. Pero si no hay un querer en una dirección o en otra, el saber puede ir por un mal camino o por un buen camino. O sea, si, si el querer se conduce por un camino equivocado, por mucho que tú sepas por ese camino, estás yendo mal, no, estás haciendo las cosas peor. Eh, y, el, y, el, y, el, y por cerrar esta parte, el mejor ejemplo de esto, de, de lo que es la actitud, es que penséis, por ejemplo, que eh, personas 2.0 o empresas 2.0 las encontramos fuera de Internet. Es decir, queremos insistir en esto, no hace falta tener Internet para tener actitud social. No hace falta tener Internet para ser una persona 2.0. Conocemos personas 2.0 y empresas 2.0 que no usan casi Internet. Internet lo potencia, pero no es, una, no es un requisito. Entonces, eh, Nacho. El... Bueno, pues, ¿qué, ¿qué venimos a hacer aquí? Pues vamos a hacer nuestro humilde manifiesto de la actitud social en Internet. Al igual que hemos dicho que hay un Antiguo Testamento, una Biblia, un libro blanco, pues vamos a intentar nosotros hacer aquí pues, nuestro propio manifiesto, con toda la humildad del mundo, y de hecho lo vamos a hacer abierto, abierto para todo el mundo. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Cómo es este manifiesto? Este manifiesto tiene diez capítulos, por cada capítulo tiene tres, no sé si principios, tesis o tweets, no sé cómo llamarlo. Ahora lo vamos a ver. ¿vale? Pero lo importante que tiene esto es que el manifiesto está abierto, Vale, es decir, a partir de ahora nos, vamos a verlo eh, aquí en pantalla, lo vamos a, a dialogar, luego vamos a discutirlo en el debate final. Eh, lo importante es que lo vamos a dejar abierto para que todo aquel que quiera eh, matizar algún principio o tesis que haya visto que no es del todo correcto, que quiera aportar un nuevo principio dentro de alguna de las categorías y así ampliarlo, o aquel que esté rotundamente en contra de algo que haya visto, lo pueda hacer. Lo puede hacer a través del hashtag este que pone aquí, eh, Manifas, no sabíamos qué ponerle, pero bueno, no ha salido esto, ¿vale? Manifiesto actitud social, no, no sé, Manifas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a estar atentos a, a ese hashtag eh, y todo lo que recojamos de aquí al miércoles lo vamos a integrar en el manifiesto y lo vamos a publicar para que, bueno, pues, pues que, que todo el mundo conozca pues, que ha salido, que ha salido de aquí, ¿no? Y bueno, vamos a hacer que vuestras aportaciones aparezcan en el manifiesto. Es decir, el manifiesto es abierto, es de todo el mundo que haya participado y todo aquel que participe y diga algo de valor y lo integremos en el propio manifiesto, pues lo pondremos como coautor de este manifiesto porque también lo ha sido, ¿de acuerdo? Así que nada, quedaros con el hashtag #manifas para que si a partir de hoy, hasta el miércoles ya digo, pues eh, os encontráis con, con alguna idea que, que podáis ayudar, pues con la hacéis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el manifiesto lo hemos dividido en 10 diez, en diez atributos. Hemos elegido diez palabras que consideramos que son atributos de la actitud, de la actitud social y cada atributo lo hemos subdividido en tres tweets. Tweet, premisas, principios, como queráis llamarlo, ¿vale? Mandamientos, lo que queráis, ¿no? Entonces, y además cada tweet va enumerado, ¿eh? Mira, primero, disfruta del proceso y no te obsesiones con los resultados. Este es un tema esencial, parece es una tontería, pero a mí personalmente me costó un montón cuando empecé a bloguear, el, que, el, el no obsesionarme al principio de revisar las estadísticas. Y al final me di cuenta que eso lo que hacía es que, que perdiera muchísimo disfrute y que eh, y realmente las estadísticas lo que, hace, lo, que, lo, lo que hacía es generar una distracción en algo que es muy importante y es que yo me la pasara bien y que yo generara contenidos de calidad. A partir de que me quité esa losa de obsesionarme con las estadísticas y empecé a disfrutar lo que hacía, me di cuenta que mi actitud social mejoró, eh, mejoró mucho. ¿no? Por tanto, esto de del tamaño que importa en determinados ámbitos, eh, cada uno que, que lo, lo, lo, lo considere como quiere, según su experiencia y su vivencia. Eh, eh, fíjense que hemos puesto, el tamaño no es lo que más importa, no hemos querido poner que el tamaño no importa. Porque evidentemente hay que reconocer que en el mundo de las redes sociales, pues el tamaño, esto, el número de followers, de eso, pues a veces se lee como un, un, un indicador de, de, de reputación, que no es así, pero... Pero bueno, algo influye, lo que nosotros queremos decir es que no debe importar tanto, ¿no? Y que realmente la, la actitud social es un tema que tiene mucho más que ver con la calidad, con la calidad que con la cantidad, ¿no? Eh, de hecho, la, para nosotros la, la pasión y la complicidad que se produce entre un bloguero o un tuitero y la gente que le sigue, eso no, es, no hay manera de, tra, de traducirlo en indicadores o eh, en estadísticas. Y, y nos hemos inventado una cosa que le llamamos la ley de Pareto del social media. No sé si conoce, supongo que conocéis la ley de Pareto. La ley de Pareto, la famosa ley del 2080, por ejemplo, dos ejemplos de la ley de Pareto, el 20% de los clientes eh, generan el 80% de la facturación. ¿no? O por ejemplo, el 20% de los botones de un mando gen, eh, lo, lo, los pinchamos, los pulsamos el 80% de las veces. Esa, esa ley ya, se aplica en todos los ámbitos. Yo, yo le llamaría la ley de la prioridad. ¿no? Todos los botones no, no tienen la misma importancia, ni todos los clientes tienen la misma importancia. Aunque digamos bubu, que tienen la misma importancia, pero en realidad no es verdad. Por tanto, eh, lo que recomendamos con la ley de Pareto, del social media, es que hay un 10% de seguidores, de gente que nos lee, que están en nuestras redes, que nos generan el 90% de las satisfacciones. de la, de, de la felicidad. Entonces Ese 10% hay que tratarlo mejor, hay que mimarlo. Todo no, no vale lo mismo. De hecho, no sé si os ha pasado que en Twitter eh, podéis publicar un post. Puede tener eh, ciento y pico de retuiteos, ¿vale? Y, y sin embargo, os pone más, os mola mucho más un post que ha tenido cinco retuiteos, pero entre esos cinco hay tres personas que admiras un montón. Y que por primera vez te retuitea. Por tanto, es un tema de calidad y no de cantidad. La actitud social es fundamentalmente compartir y fundamentalmente colaborar. Eh, la actitud social es el copyleft y no el copyright, ¿no? Es en la innovación abierta y no las ratas de laboratorio metidas en, la, en las oficinas o en los despachos de las empresas. Eh, la colaboración es la co-creación. Las redes sociales nos permiten co-crear. Que nos juntemos personas que no nos conocíamos antes y comencemos a hacer proyectos chulos entre nosotros, que nos gusten y que den dinero. ¿Por qué no también? Que den dinero. ¿Por qué no también no? Dan dinero. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que no, somos, nos cuesta muchísimo colaborar. Es muy difícil colaborar. Eh, los procesos son muy lentos. Eh, probablemente, probablemente sea más rápido eh, ir por tu cuenta que ir con más gente. ¿No? La agilidad que tiene uno solo no es la misma que cuando vas con más gente. Sin embargo, hay una cosa clara, y es que cuando vas con más gente tienes posibilidad de llegar más lejos. Eso sí que nos tiene que quedar claro. Y hay ciertos proyectos que tenemos en nuestra cabeza que no podemos llevar a cabo si no nos juntamos con otras personas. Por lo tanto, la colaboración es la esencia, una de las esencias de la, de la actitud social. Eh, lo que pasa es que, la, como decía, la, la colaboración requiere de muchísima paciencia. Y no somos pacientes. Si alguien es impaciente, probablemente tenga problemas para colaborar. ¿Por qué? Porque en los procesos colaborativos nos encontramos con numerosas dificultades. Y tenemos dos formas de ver una dificultad. La podemos ver como un problema. Por lo tanto, el problema va a ser que otra persona pues, no está haciendo bien su trabajo, no está quedando, o está haciendo menos de lo que debe, y lo vemos como un problema. Sin embargo, si lo vemos, ¿qué ocurre cuando vemos las cosas como un problema? Que nos encabronamos. Hablando mal y pronto. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que si lo vemos como una fuente de aprendizaje, cada dificultad como una fuente de aprendizaje, cogeremos, oye, que tenemos que aprender a mejorar esta situación. Y de repente, la forma de visibilizar la colaboración y el proyecto, o lo, o lo que sea, cambia radicalmente. ¿no? Ver las cosas como, ver los problemas como fuentes de aprendizaje, o ver las dificultades como fuentes de aprendizaje, y no como problemas que van a deteriorar una relación. Eh... Va, sigue, si no nos vamos a... Vale, no. a esto es tuyo. No, sí, sí, sí, es verdad que... Aquí en Málaga, no sé, cuando veis este logo de Boquerón Bay, podéis levantar la mano, yo sé que somos muy pocos, pero podéis levantar la mano a aquellos que saben o conocen o están en Boquerón Bay. Pues fijaos, ¿eh? hay, hay gentecilla. Cuantos, ¿sí? Hay muchos boquerones. Vale, intuyo que el resto no tiene ni puñetera idea que es Boquerón Bay. Bueno, pues Boquerón Bay es, una, eh, es un ejercicio de colaboración que estamos llevando a cabo, un grupo de emprendedores, innovadores, gente que queremos hacer cosas juntos, a través de un proceso colaborativo organizado, que hemos llamado Boquerón Bay. ¿Vale? Somos un grupo de, como digo, emprendedores, innovadores, no hace falta tener una idea brillante, sino ganas de hacer cosas. Vale, pues nos estamos reuniendo, vamos lentos, no, no somos impacientes, sabemos que estos son procesos lentos, pero queremos hacer cosas que nos gustan. Queremos generar sinergias, queremos visibilizar talento en Málaga y queremos que se integre cuantas más personas al proyecto mejor. Así que si os interesa esto de Boquerón Bay, ahí tenéis un, un, un enlace. Eh, ahí se, no os lo he puesto el código QR porque el, la versión móvil da problemas. Pero bueno, la cuestión es que podéis entrar a, a nuestra comunidad. Ahora mismo somos unos 50 personas y estamos deseando que haya gente que venga nueva para que conozca lo que estamos haciendo y para que proponga cosas nuevas. Nos reunimos una vez al mes y entre reunión y reunión lo que hacemos es, pues, cada equipo de proyecto, porque tenemos varios proyectos arrancados, pues, quedamos, nos tomamos alguna cerveza, aprovechamos para desconectar de, de otras rutinas profesionales y hacemos cosas que la verdad es que nos están apasionando. Bien, eh, el siguiente atributo es, eh, le hemos llamado implícate. Implícate, con, le, le hemos llamado implícate, pero podríamos poner empatiza. El, tema, el, el concepto tan importante en social media, en actitud social, que es la empatía. Entonces aquí, básicamente empatía, como sabéis, es, es saber ponerse en el lugar del otro. Y entonces en, en, en, en redes sociales pues ocurre mucho que no sepamos poner en el lugar del otro y que no entendamos que la empatía está en la base del respeto, del respeto a la diversidad. Si no hay empatía, pues la, la diversidad eh, se vuelve tóxica. Y la diversidad no debería ser tóxica, debe ser una fuente de riqueza. De hecho, eh, se dice que las mujeres son más empáticas que los hombres, por el hecho biológico, guión social, de pasar por el proceso de maternidad, con lo cual el, ya desde el nacimiento de un niño de llevarlo hay nueve meses hace que la mujer eh, sea eh, más empática que el hombre. Pero los hombres no nos preocupemos porque también, se, aunque seamos en, en principio menos empáticos que las mujeres, aumenta nuestra empatía desde la primera vez que somos padres. El hecho de que seamos padres mejora porque tenemos que interactuar con otro, con, con otro yo, digamos otro yo, perdóname la expresión, que nos obliga a ser menos egoístas, porque la empatía tiene mucho que ver con controlar el ego. El, el saber controlar el ego. Y sabéis que el ego está muy presente. Hay mucho ego por metro cuadrado en Gurulandia. Eh, Gurulandia 2.0 puntos serista, no eh, Hay mucho ego por metro cuadrado, con lo cual el que no sepa controlar el ego pues no va a construir eh, comunidad. Entonces eh, el problema que tiene esto es de la empatía digital, por llamarla así, es que cuando te metes por internet e intentas ponerte en lugar del otro, ese otro no lo conoces personalmente. Y encima estás mirándolo por una pantalla, mirándola, entre comillas, por una pantalla. Entonces estás cerrando canales a través de los cuales fluye la empatía. Porque si yo te miro los ojos, puede haber empatía. Verte hacer una expresión, la empatía mejora. Pero leyendo verbalmente, muchas veces no sabemos. Y cometemos muchísimos errores de, anti, de, de anti actitud social a la hora de interpretar cosas fuera de contexto y que requieren de sensibilidad. Ahí vienen entonces los antisociales y vienen incluso los psicópatas que también lo sabe. El, el, el psicópata es una persona que tiene, que tiene una empatía que tiende a cero, ¿no? A la hora de conversar, pues lo que buscamos es conversación P2P, no conversación de gurú a, a aprendiz, sino conversación P2P entre iguales. Y por último, que lo, queremos resaltarlo, y esto tiene que ver con Boker Bay que decía Nacho, es el tema del altruismo. Creemos que una persona o una organización que tiene actitud social tiene que preocuparse por su entorno y tiene que intentar mejorar su entorno. Y por eso nos gusta el término altruismo eh, para diferenciarlo con la indiferencia y la apatía con que algunas personas gestionan su presencia en las redes sociales. La siguiente categoría eh, tiene que ver con la, la, la ponencia de Vicente, eh, de Content Curator, porque eh, va de filtrar, de saber filtrar. Pero aquí no vamos a hablar de herramientas ¿no? como las que nos ha sacado él eh, bastante interesante, sino que vamos a hablar de la capacidad crítica que tengamos que desarrollar o no, en función de, de dónde vengamos, para saber separar el grano de la paja, para saber dar valor al contenido de verdadero valor y no condicionarnos por la fuente de donde procede ese contenido. ¿Cuántas veces hemos retuiteado sin...? Leer. Por lado, por terminar, por no, nadie lo va a decir, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuántas veces? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque lo dice fulanito. ¿No? Bien, eso creo que es generar ruido en la red. ¿No? ¿Cuánto ruido estamos generando en la red? Estamos infosicados, ¿no? Se dice que estamos completamente infosicados. Pues no aportemos más ruido a la red cuando no sabemos si realmente lo que estamos compartiendo tiene valor. Y no seamos borregos. No compartamos contenido porque lo dice tal o cual fuente. Vamos a, un poco lo que decía adelante. vamos a tener la capacidad crítica de, de, de identificar dónde hay contenido de valor y que con independencia de quién sea la fuente vamos a compartirlo con nuestra comunidad. En cuanto a, al borreguismo del que hablaba, tenemos que ver cuántas veces estamos siendo eh, sujetos de un espectáculo que está dirigido por otros y que pretende movilizar a a, a gente como nosotros, a redes sociales para que digamos ciertas cosas o no digamos ciertas cosas, ¿no? ¿Estoy siendo parte del espectáculo o no? ¿Estoy siendo parte del espectáculo porque creo en lo que se está diciendo o porque lo dice tal o cual marca, organización, empresa o partido político? ¿no? Bien. No, nos ha pedido eh, Andy que no demos prisa. Voy a, vamos a ir mucho, muchísimo más rápido. Me vais a, nos vas a ir a perdonar porque esto es un tema, entre comillas, filosófico que a veces requiere un poquito más de tiempo, pero eh, nuestro deber es respetar los tiempos. Y entonces, aunque por el peloteo que te hemos dado, pensábamos que no íbamos a dar 10, 15 minutos más. Era por eso, ¿eh? Pero era un sentido súper estricto y eso es lo que te hace un, un tan buen profesional. <risa> ¿Eh? No, no, está claro. <risa> <risa> bueno, venga. Que tenemos que ser más naturales, más naturales y más auténticos. Tenemos que ser nosotros mismos. Y nosotros mismos somos de puta madre. Somos buenísimos todos. Y vamos a defender. Tenemos que ser una personalidad que no somos. Entre otras cosas, porque suele ocurrir, suele ocurrir. Que intentamos asumir un papel, que es el papel que creemos que la gente espera de nosotros. O que la gente quiere. Y sin embargo no sabemos lo que la gente quiere de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los tíos cuando salimos una chica y la chica se intenta poner fajas y cosas de, de verse flaca? Y resulta que a uno lo que le gusta es la curva y, la, y, la, y, y, y se está forzando y yo lo que quiero es las curvas, yo quiero que más curva mejor. Que muestre sus generosidades. Y no lo muestre. Entonces, al final no sabemos lo que la, Así que lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos. E intentar respetar un poco valor de nosotros mismos. ¿no? ¿Y por qué, por qué lo hacemos? Por dos grandes problemas que tenemos. Estamos metidos en una sociedad que está eh, contaminada de, de, de economía de la atención. Todo el mundo se está matando uno con otro para, para captar atención. Y a eso le añadimos que estamos obsesionados también con diferenciarnos. Necesitamos diferenciarnos. Todo el mundo quiere ser el más original. ¿Y eso qué hace? Que adoptemos roles que son diferentes a los que eh, tenemos. ¿no? Y bueno, y dentro de eso, que lo, si quiero lo dejamos para el debate, pero hay un tema que en Hemotur, que a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de la famosa marca personal. Eh, lo esto de la marca personal, que a nosotros no nos gusta llamarla así. Nosotros hablamos de identidades, podemos hablar de esto. Y por último deciros que la conversación, tal como dice ahí, la, conversa, que el, la actitud social es conversación. Y la conversación, señores y señoras, no se delega. La conversación no se externaliza. No se externaliza. Y ya sabéis lo que quiero decir con esto, o sea, no puedo eh, eh, contratar un community manager de, que esté en Madrid para que converse en nombre mío. Porque eso es mentir. Eso no es ser honesto. Eh, la siguiente categoría habla de la confianza. ¿no? Y para hablar de la confianza me acuerdo de un chiste de estos malotes que hay por ahí circulando por Internet en lo que hay una persona en el, en el banco en el que el bancario le dice «¿Puede depositar usted aquí todo el dinero que me está diciendo con total confianza? Solo firme aquí». ¿no? Y la otra persona dice, y este bolígrafo porque está atado con una cadena a la mesa. Y dice, no, esto es para que no se lo lleve. Bien, si queremos confiar, si queremos ser lo primero que tenemos que hacer es confiar en la gente. Si queremos que la gente confíe en nosotros, tenemos que confiar en la gente. Esto es un ejercicio recíproco y continuo. Y si no lo practicamos, si no practicamos la confianza, jamás van a confiar en nosotros. Claro, ahora todo el mundo, al igual que todo el mundo es muy guapo cuando se mira al espejo, todo el mundo es... Sí, sí, yo confío en los demás. Bueno, vamos a analizarnos y vamos a ver si lo estamos haciendo o no. ¿no? Eh, para confiar yo creo que hay un, un tema clave que, que surge a través de las redes sociales y es que dicen que las amistades son, son muy superficiales. ¿no? Tenemos que hacer la, la, el, el ejercicio de intentar construir relaciones personales que vayan más allá, que vayan más allá de las meras relaciones profesionales que, que tenemos eh, con, con, las, con los colaboradores. Ese es el reto. Si construimos relaciones personales más allá de las meras relaciones profesionales, podremos conseguir relaciones de confianza más genuinas y no relaciones interesadas, que son las que permiten que aparezcan los fantasmas, las paranoias y las desconfianzas que, con las que siempre vamos eh, en la chepa. Bien, el próximo punto tiene que ver con la transparencia. La transparencia es literalmente sexy. Y en las redes sociales la transparencia es muy sexy. Nos gustan mucho más las flores que se marchitan que las flores plásticas. Las flores plásticas son demasiado perfectas y no tienen gracia. Y yo creo que abrir abrir la cortina y que la gente vea lo que hay detrás hace que se a, aporte un plus de confianza que es fundamental en las redes sociales. O sea, hay que mostrarse con otros defectos y no, y no evitar eso. Eh, me gustó mucho una frase que encontré que decía déjate descubrir, ¿Eh? déjate descubrir. Incluso la palabra transparencia que tiene ahí su, eh, su sensualidad si la llevamos al mundo de las redes sociales puede enriquecer mucho. Y por último, el otro tema que nos parece muy importante es que esto de los posts patrocinados. ¿Eh? Bueno, por ahí podemos hablar de mucho, muchas historias porque hemos estudiado mucho sobre eso y creemos que si un, si un bloguero escribe un post, y ese post está pagado de alguna manera a través de un regalo o lo que sea, el bloguero tiene que, tiene que decirlo, que diga, oye, estoy trabajando, pero estoy intentando hacerte mi trabajo lo más interesante posible, que se reconozca. La información que es relevante para saber la credibilidad de tu opinión, hay que darla, no se debe esconder. La, la información que hace que tu opinión no sea imparcial, tiene que traslucirse y tiene que decirse. Para que de verdad las redes no se las terminen cargando a las redes sociales con operaciones de ese tipo. Me está mirando Gandhi con una mala cara sí, increíble. Ya. Ya, me eh, me siento no, es fatal, pero... Quedan, quedan tres, pero voy a, voy a ponerla en pantalla para que la veamos simplemente. ¿no? Sí, la no. séptima es... ¿La, la séptima? La, no sé, la octava creo que es. La octava es ser humilde con todo lo que implica del gurusismo del que hablábamos antes. ¿no? Hay cierto ombliguismo, tal, tal, tal. Vamos a ver cómo nos posicionamos en las en la redes. Si estamos dando todo el día consejos, fases. Bueno, eh, están ahí los tweets, lo podéis leer. La siguiente sería eh, el ser agradecido, el citar las fuentes, que hablaba antes también Vicente. ¿no? El, el, vamos a compartir contenido, pero no vamos a, eh, a fusilar. ¿no? Y, y la última que me parece... Ya, ya, perdona, y ahí lo de, lo de que el, lo 2.0 no es gratis. Ah, bien. Es que lo 2.0 no es gratis. Entonces, el que no entiende esto, pues es muy abusón. Y viene y te pide eso de que eh, eh, lo tuyo es de los dos y, y lo mío es mío. ¿Vale? No puede ser, hay que ser agradecido, tanto reconociendo la fuente como aportando valor a los demás, aunque sea con micropagos, o sea, como agradecimiento. Bien, bien. Y la última sería la de desconexión, algo a lo que no estamos acostumbrados. ¿no? Eh, eh, yo creo que debemos hacer todos un esfuerzo para eh, a olvidarnos del móvil en, ciertas, en ciertos escenarios. ¿no? Eh, estamos en una mesa con una conversación y estamos mirando el móvil, estamos eh, en el monte dando un paseo y estamos con el móvil. Hay gente cayéndose por las calles por culpa del móvil. ¿Vale? Sí. la actitud social consiste en buscar pretendidamente la sonrisa cara a cara y no la del emoticono que está muy bien pero vamos a conocernos en persona y menos charlar por chat, vale bien este sería este sería este serían la, las diez categorías si queréis podemos hablar de ellas ahora el tiempo que nos dejen y, y bueno pues muchas gracias A mí, como a vosotros, me ha sabido a poco, me hubiera gustado profundizar más. Las transparencias se van a colgar en la web, el lunes o martes aproximadamente. Y ahora quiero que aprovechéis la oportunidad para hacerles algunas preguntas a ellos. Bueno, pues empiezo yo, si no te importa, que ya tengo el micro. Hola, hola, la del dinero. Aquí, hola. Ah, ya, ya, ya, la del dinero. Lo siento muchísimo, de verdad, muchísimas gracias, súper interesante, bla, bla, bla, pero un poco por alusiones del comienzo, como empezaba Andy con la pregunta, ¿no?, ¿Qué es lo que le interesa realmente a un empresario, evidentemente, yo he dicho dinero, nos respetamos, etc. Genial, eh, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿quién de aquí ha venido a aprender porque o tiene una situación de paro o tiene un negocio que obligatoriamente tiene que entrar en los social? que si no, no encuentra clientes, porque ya el quedarse esperando a que el cliente entre en tu casa pues es un poco complicado, bla, bla, bla, bla. Estoy viendo gente abriendo correos electrónicos, preparando presentaciones, es decir, estamos aquí los que estamos porque estamos invirtiendo nuestro dinero en poder venir y aprender. Hazlo tú mismo, ¿cuándo? Porque si dejo de visitar a clientes para poder comer, para poder encontrar clientes, no puedo estar a ver cómo hago un blog, a ver cómo hago mi imagen, a ver cómo... Dinero, o sea, yo sé que esto evidentemente nos hace falta, pero una vez que tienes ya algo, que tienes un negocio que te sostiene, es decir, que, que te da de comer, pero de verdad, dinero, porque los que estamos aquí yo creo que estamos para eso, para aprender, para arrancar, para relanzar, para pero es una inversión, quiero decir, que levante la mano el que no esté dejando de ganar dinero hoy, porque vamos, yo creo que, que todo el mundo, porque aunque estés en paro, pides la capitalización para poder montar tu negocio de una vez, pero ya tienes el estrés de que tienes cuatro meses. Eh, me hace gracia porque decía, preséntate al tal lado, sí, sí, tarjeta, pero que estamos buscando, por favor, pues eso, colaboración, gema, gratuita, dinero, dinero, dinero, actitud. Sí, sí, sí, sí, perfecto, pero te quiero decir que es que yo sé que estamos todos pasando un poco por encima, eh, que la situación, no hablar de crisis, no hablar de tal, no, pero yo creo que es que para mí, sinceramente, que seguramente estoy equivocada y bueno, lo demostraremos. Recu recorten un poquitito la sí, pregunta para perdón, que pueda está. hablar más… ya está, ya está, perdón, perdón, perdón. Nacho, era por alusiones. No, no, sí, no, no es una pregunta, ¿cómo te llamas, perdón? Carolina. Carolina. Sí. No es una pregunta. Yo, eh, cuando he estado diciendo al principio que si hacemos... ¿Para qué estamos en, el, en las redes? ¿Para hacer más negocio en lo social o para hacer más social el negocio? He dicho que no, no hay respuesta. O sea, que para estar el, yo, Mi respuesta ha sido, si queremos hacer negocio en lo social, tenemos que hacer más social el negocio. Ya, Eso ha sido la respuesta. Y ese forma parte del debate que nosotros tenemos. El dilema interno que tenemos forma... Está, lo que estás diciendo entra en la esencia del debate interno. Pero lo que sí que nos tiene que quedar claro es que aquel que está aquí por desempleo, por falta de liquidez, por lo que sea, y busca en las redes sociales un modo de mejorar profesionalmente, no solo debe hacerlo con aptitud, con P, sino que debe hacerlo sabiendo combinar la balanza entre aptitud y actitud. Eh, creo que me toca a mí o... Yo tenía el micro aquí, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí. O callo para siempre. Sí. Eh, quería saber lo de Booker on Bay, si tenéis prevista alguna reunión o habéis tenido, habéis dicho que soy 50, y, y saber un, un, que contéis un poquito más de dónde reunís, si hay coworking y qué cosas hacéis, porque a mí me interesa formar parte de él. Bueno, Booker on Bay es una, es un, le llamamos que es un ecosistema, porque es un ecosistema emergente. De abajo arriba autogestionado distribuido con mucha gente no hay líderes no hay jefes, no hay nada somos todos los que estamos trabajando es una comunidad nos reunimos llevamos ya cuatro o cinco reuniones cinco reuniones cinco reuniones no más todas las que hemos estado trabajando en el primer jueves del mes siguiente el primer jueves de octubre vamos a tener la reunión plenaria del mes y en esa reunión plena se van a presentar los proyectos que estamos trabajando y se va a presentar una cosa que se llama la Carta Náutica de Boquerón Bay, por el Boquerón, la Carta Náutica del Boquerón Bay, que es nuestra Carta Constitucional, que es el documento que dice lo que, lo que queremos hacer, quiénes somos, qué valores defendemos y eso. Eso va a ser el primer jueves del mes que viene, todavía no, no hemos identificado el lugar, pero invitamos a todo el que quiera porque nos interesa que se incorporen, pero además que se incorporen a los equipos de trabajo que hay creados para hacer cosas que sean reales. Vale. Eh, ¿Yo? Vale. Bueno, yo me llamo José, soy desarrollador web. Eh, con respecto ¿Todo claro, estás, José? Es... ¿Cómo? Está... Ah, de allí, de allí. Aquí, aquí. Yo no vengo aquí por dinero, yo porque me encanta esto. Y, por ejemplo, tengo una página web y... ¿Vienes a prestarlo? ¿Eh? ¿Vienes a darlo, quizás? No, <risa> tampoco. <risa> eh, y, con lo que ha dicho ella, no busco una rentabilidad a partir de esto, simplemente me encanta. Tengo mi trabajo aparte, ¿no? Y tengo mi página web y no busco inversión, sino que lo hago por porque me encanta, me gusta aportar. Y bueno, tengo una web de frases básicamente, ¿no? Y es porque me gusta aportar y que la gente encuentre lo que busca, ¿no? En ese sentido. Lo que va eso no era lo que iba a preguntar, pero bueno, ya por lo que había dicho ella. Y la pregunta, ¿sí? Era, eh, ¿qué tipo de proyecto tenéis en, en vuestro, bueno, equipo lo que sé No sé cómo llamarlo. Eh, ¿Qué tipo de mm, trabajo hacéis y demás? O sea, de proyectos, ¿qué proyectos tenéis? ¿Hace algún sí. ejemplo? O sea, dedicado no sería, no sería a. Mejor... No, no, no, ¿no sería mejor que centremos un poco la, el diálogo ¿Equilo? ¿Eh? Hablar de nuestro libro es feo. Porque hablar de, de nosotros? Eh, Mira, si sí, eh, no una página mire. web que, que se llama emotools.com y ahí, ahí se recoge a través de todo. no sé cuántos microsites todo lo que hacemos. Y se, y se ven los proyectos. Es muy complejo explicar no, me, lo que hacemos. A este ahora, de... eh, relacionado con las redes sociales, nuestro proyecto ahora mismo en el que nos metemos eh, sí. de lleno es el de Boquerón Bay. Eso. Hace un tiempo, eh, este señor y yo también estuvimos en otro proyecto que era de colaboración entre consultores que se llamaba Red de Consultoría Artesana. En donde consultores independientes de, de, todo, de todo el país pues nos, cre, nos juntamos y creamos un, bueno, una especie de código ético que iba en contraposición al modo de hacer consultoría de lo que nosotros ya venimos a, llamando la consultoría industrial. Bueno, y ese era un proyecto que tuvo una fecha de caducidad y ahora en el que estamos metidos precisamente es este que estamos hablando, de Boquerón Bay, que es nuestro proyecto de colaboración genuino de que. Como, pero que cuando pero es, Nacho, cuando, pero, eres, cuando Nacho dice nuestro proyecto, no es el proyecto de Motul, No, no. Es el proyecto de los cincuenta y pico claro, de claro. personas y nosotros somos dos más. Que hemos aprovechado la ventana de oportunidad que nos ha creado este evento para darlo a conocer. Pero eh, Delia puede haberlo dicho porque está ahí también metida y otros oh, compañeros. Oh. Así, y no yo mismo tema. también podría decirlo porque ¿Y me y ha parecido que, parecer que él lo que quiere saber es qué es Doc Boker On Bay y dónde se celebra y cómo puedo ir yo allí. Pero, pero vez que viene, el primer Entonces, yo, que haciendo eh, por alusiones, porque participo en el proyecto, sí. pues la caja blanca una vez al mes sí. busca Boker on Bay en Google. Y enrólate Mira, base, son proyectos. Hay algunos proyectos que son internos, otros que son externos. Explicarlo aquí es complicado porque nos hemos sí. tirado muchas sesiones explicándolo. Yo de verdad que te animo a que te vengas a una de las reuniones. A todo sí. el que esté interesado que se venga. Siento que no hay tiempo para más preguntas ahora porque buscar eh. que no en Facebook y allí lo charlais. Es solo para Málaga o para toda España? En principio para Málaga. Eso es, la, principio... la, es para la provincia de Málaga, porque la, la idea es es, es es un ecosistema con un cierto espacio, pero, pero evidentemente es un sistema poroso, con lo cual cualquiera de otro lugar puede colaborar con... Tenemos una, una comunidad NIN, en NIN, una comunidad que la gente puede entrar, apuntarse, bueno. darse de alta y, y empezar a participar, aunque no sean de aquí. Bueno, ¿qué aportación? Os pregunto a vosotros dos, ¿cuál es, ¿qué aportación, qué pregunta, qué comentario os ha parecido más interesante para darles una oportunidad... De, de ganar primera alguno decisión. de los regalos. Ah, no no se puede valorar mejor o peor. Es, es difícil, ¿no? Yo creo que... el ¿Quién fue la primera persona que, que levantó la mano y cogió el, mic el micrófono? No sé quién fue. El, pues, ella, ella. Pero por por Pero, haber sido la primera. ¿Tú, no tienes, ningún otro perdona, ¿tú tienes de antes tarjeta? Ah, vale, pues entonces para... Geraldi, la, la, la pregunta de ella nos ha gustado en el sentido, aunque ¿Sí? fue una, una intervención, una reflexión, y después la pregunta nos ha gustado. Porque si hay una cosa que hemos querido evitar Nacho y yo antes de dar la charla de hoy, es no parecer que estamos dando un sermón moralista de lo que tiene que hacer la gente. Y Nacho ha sido muy claro en decir que, se, que nosotros podemos hacer más social, que podemos hacer negocio en lo social y al mismo tiempo hacer más social el negocio. No se trata de que uno o Buena lo otro. Buena frase, ¿vale? sí. Me ha parecido vale, interesante. Que... Yo me quedaría con esa frase. ¿Vale? Muchas gracias.